Punto de Dan, inicio de este encuentro Panthers contra PES Aragón Categoría intermedia Tenemos el encuentro de Capitanes en este momento A es el equipo local, Panthers. ¡Venga, venga! Va a tener la patada de Kiko. Va a dar inicio al encuentro. El equipo de Panthers, dirigido por el Cold Shark y tuvo eh, defensa Aragón. Por el coach Alejandro. Todos listos derecha, todos listos izquierda. ¡Vámonos! ¡Comienza el juego! La patada le queda muy lejos. Aún así la toma y mueve las piernas. Hace un corte. Se quita un defensivo. Se quita otro. Se queda por la yarda 30. Entra el equipo de Panthers Para su primera jugada de este encuentro el Equipo de Panthers de intermedia Dirigidos por el coach Gary los sale la carrera por las bandas y tiene el primero y 10 pero hay un pañuelo en el terreno de juego es en contra de Panthers primera oportunidad 10 yardas por avanzar después del castigo Sale la jugada, es una carrera por el centro, pero los defensivos entran. Parece que nadie bloqueó. Los atrean atrás de la línea de golpeo. Primera por... segunda oportunidad. parece que van a ser 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Se acomodan los ofensivos. Movimiento del número 27. Sale la jugada y un pañuelo en el terreno de juego. El corredor no se deja taclear. Parece que tiene el primero y 10, pero hay dos pañuelos en el terreno de juego. Parece que va a ser en contra de Panthers. No, es en contra de Fez Aragón. Primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Cinco lineros presionando. Sale la jugada con el número 27. Entra por el centro y vuelve a tener el primero en 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. ¡Vamos Panthers! Están haciendo una muy buena serie el equipo de Panthers. Número 7. Mo movimiento del número 7. Lanza el pase. Es completo con el número 27. Vuelve a tener el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Cuatro defensivos presionando. Sale la jugada. Van por las bandas. Movimiento tienen el primero y 10. <risa> Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. De movimiento del número 3. La personal el coreback. Parece que suelta el balón. Parece que le alcanzan a arrebatar el balón el, el, el equipo defensivo. Vamos a ver quién tiene el ovoide Y lo recupera Fes Aragón Una serie ofensiva que les está saliendo muy bien a Panthers Los puros primeros y dieces Perdieron el ovoide Ahora vendrá la ofensiva de Pez Aragón En esta ocasión la defensiva se cierra y no permite ninguna yarda Da segunda oportunidad Segundo, Segunda oportunidad de 11 yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan a su corredor que va por la banda Hasta queado ya también Vuelan los pañuelos <risa> Va a ser primera oportunidad 10 yardas por avanzar Desde la yarda 30 me parece Después del castigo Sale la jugada Se la dan a su corredor Que intenta entrar por el centro Pero parece que no lo logra e Incluso me pareció ver un balón suelto Pero cayó encima de él da segunda oportunidad Segunda oportunidad y 9 yardas por avanzar Sacan la jugada con el movimiento del número 14. Va por las bandas, tiene el primero y 10. Es... por un pañuelo en el terreno de juego. Es un contra defensa Aragón. Segunda oportunidad y casi 13 yardas por avanzar. Después del castigo. Movimiento del número 22, se lo dan a su corredor. Tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar. Movimiento del número 14, se la dan a su corredor que entra por el centro y ta. Se deja ir en, con el tackle defensivo Pero el número 70 dice No te voy a dejar avanzar Y entra cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Es cuarta oportunidad Cuarta y ocho yardas por avanzar Sacan la patada Una patada corta Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. el no, no! del número 7. No! Hace algunos cortes, pero pierde el ovoide. Termina recuperando el número 74. En la segunda oportunidad. oportunidad saca la jugada se encuentra con, con una pared que no lo deja avanzar en la tercera oportunidad es tercera y largo tercera oportunidad un poco más de 15 yardas por avanzar lanza el pase y es interceptado El número 2, Aragón. Entra a la ofensiva de Fez Aragón. Y tenemos al papá del número 2, que el que hizo la intercepción. Y le voy a decir unas palabras. Buena jugada, hijo. Sí, así. Eso fue su papá. En la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Completo con el número 80. Sigue moviendo las piernas y tiene el primero y 10 Parece que se queda una yarda de tener el primero y 10 Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Una yarda por avanzar. Se la dan el al corredor número 14. que da vueltas y vueltas, pero en esta ocasión... No llegó, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y solo una yarda por avanzar. Piden tiempo fuera el equipo de, de Panthers. Volvemos en un momento. Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar. Entra el defensivo, lance personal, el coreback. Tiene el primero y 10, muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, parece que la va a hacer personal el coreback. Bajan los defensivos. Y... Parece que bajó muy, muy fuerte el defensivo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. Parece que es incompleto, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, tiene presión el coreback. Termina desechando el balón. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Sale la jugada. Dejaron votar el ovoide. Entrará la ofensiva de Panthers. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Panthers. Una carrera, por, se va por las bandas Lo alcanza a taquear el defensivo Aún así, tuvo un muy buen avance Vendrá segunda oportunidad Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar Buenos movimientos de ese corredor, ya tiene el primero y 10 Mucho más, se queda por la yarda, 50. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Movimiento del número 7 Se la dan a su corredor Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego Y es en contra de Panthers Se repite la primera oportunidad Ahora van a ser primera Y un poco más de 15 yardas sacan la jugada, pierde el balón lo recupera el número 27 segunda oportunidad 7 yardas por avanzar lanza pase pase incompleto oportunidad y lo taclean antes de que llegara la comenzara a avanzar vendrá cuarta oportunidad sacan la jugada los movimientos pero está el corredor Entrar a la ofensiva de Pez Aragón ¡Vamos, vamos, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Es una carrera por el centro. Logra avanzar un par de yardas. Vendrá segunda oportunidad. en el terreno de fuego parece que fue un, un bloqueo abajo lanza el pase se le va de las manos al receptor tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y largo por avanzar parece que son 20 yardas lo que tienen que, que lograr Cuarta oportunidad Sacan la patada tí, tí, tí! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tiene presión el coreback, lanza el pase y le queda un poco atrás al receptor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Movimiento del número 30. Corta, mueve las piernas. Pero no va a llegar el primero y 10. Vendrá segunda oportunidad. Sacan a jugado otra vez con el número 30. Que parece que tiene el primero y 10. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar para el equipo de Panthers. El marcador actual sigue 0 por 0. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Sale la jugada por las bandas. El número 7 y tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la carrera, lanza el pase. Parece que pierde la bola. Tenemos ahí el, la sombrilla que nos estorba un poco. Pero parece que la, la recupera el equipo ofensivo. Tercera oportunidad. Parece que son seis yardas por avanzar. 7. Sale la jugada. Cuarta oportunidad. Solo dos yardas por avanzar Movimiento del número 30 Se la dan a ese jugador Mueve las piernas Tiene el primero y diez ¡Sí! Primera oportunidad, diez yardas por avanzar ¡Venga, ¡Vamos, vamos! Movimiento del número 30, sale la jugada tiene el número 3 ¡Échalo! Xavio de Villacasa casa con unas tres yardas un compañero en el terreno de juego un bloqueo abajo ilegal y los van a echar para atrás venga. primer y largo por avanzar sale la jugada va por el centro y recupera muchas yardas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y casi nueve yardas por avanzar la primera oportunidad es diez yardas por avanzar poco a poco se van acercando a la zona prometida. Movimiento número 30. Se la dan ese jugador. En esta ocasión se cierra la defensa. Solo permite una yarda de avance. Vendrá segunda oportunidad. Bueno, Primero gol El actual, 6 puntos. Panthers, 0 puntos. Pesarwon. Bueno. Oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda oportunidad de solo Menos de 2 yardas por avanzar Tiene presión el coreback el pase y es completo, le queda muy alto el receptor, con esta jugada nos vamos al medio tiempo, damos inicio al tercer cuarto, el marcador 6 puntos Panthers, 0 puntos Pesadagon, a cazar al Kinder se van a quedar por la yarda 38 18 vendrá el equipo de Pez Aragón para la primera jugada de este tercer cuarto ¡Vamos, vamos primera oportunidad 10 yardas por avanzar Cinco defensivos presionando Sacan la jugada con el corredor número 14 Segunda oportunidad y seis yardas por avanzar vieron el balón pero el que lanzó a recuperar el número 72 Vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gran recepción. La jugada pasada. Sale la jugada con el corredor. Por poco se escapa. Pero el defensivo la alcanza a meter las manos. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 9 yardas por avanzar. Lanza el pase y es incompleto. Es la tercera oportunidad. Tercera oportunidad de las mismas nueve yardas por avanzar. Sale la jugada, tiene presión el coreback. Hace algunos movimientos, parece que la va a el personal rompe la jugada parece que tiene unas cuatro yardas Vendrá, será cuarta oportunidad venga, venga, antes. cuarta oportunidad parece que no se la van a jugar deciden patear entran los equipos especiales Hace personal Se aventó el ofensivo el coreback Logró tener el primero y diez Sale la jugada Se la picha a su corredor Las piernas alcancen a tener Parece que son 6 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar Saca la jugada Con el corredor por el centro Mueve las piernas Parece que tiene el primero y 10 pero... Tiene el primero y 10 Mueve las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar a su corredor Hace algunos cortes Por poco se quita el defensivo Pero el número 9 le alcanza a meter las manos Lo taclea Antes de que siga avanzando Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar Sale la jugada Una carrera por el centro Quita algunos defensivos Avanza muy buenas yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y tres yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera pedido por parte del equipo de. Parece que fue de Fez Aragón. Tercera oportunidad y solo tres yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor número 14 por el centro. Hace algunos movimientos y tiene el primero y diez. La jugada rápida con su corredor. Mueve las piernas. Tiene el primer 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. Mueve las piernas nos estorban un poco las carpas pero tiene muy buen avance fueron no 8 yardas me parecen segunda oportunidad casi 3 yardas por avanzar muy buenos movimientos y tiene el primero y 10 primera y 10 para el equipo de FES Aragón poco a poco se va acercando a la zona prometida es una carrera por el centro parece que hay un pañuelo en el terreno de juego se repite la primera oportunidad ahora es primera y cinco yardas por avanzar la jugada la hace personal el coreback Parece que queda cerca de tener el primero y diez Segunda oportunidad y solo una yarda para tener el primero y diez Se les cae el ovoide Parece que la recupera Panthers Primera oportunidad y 10 yardas para, por avanzar para el equipo de Panthers. La defensa, la defensa ataca con todo y solo permite... Eso que me, menos de media yarda. Es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Parece que ya había. Se va a repetir segunda oportunidad, ahora es segunda y trece. Dale la jugada con su corredor, número 27. Tercera oportunidad y solo dos yardas por avanzar vamos, que hace, vamos, amigos, amigos. Taclado atrás de la línea de golpeo Más de cinco hombres cargando en la defensiva Cuarta oportunidad viene la patada de despeje. Cuarta, seis. Ya va. Sacan la patada, una muy buena patada. Sacan la jugada rápida. Clase personal número 12. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Me parece que son seis, seis yardas por avanzar. Sale la jugada. Pero se cierran los defensivos y solo permiten. Una yarda, vendrá cuarta oportunidad. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar. Sacan la jugada con el corredor. Va por el centro, mueve las piernas. Se queda a una yarda de tener el primero y diez. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, un poco más de una yarda. Sale la jugada, parece que la va a ser personal el coreback el primero y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar bueno, se quitan los defensivos tienen, tienen, tienen el primero y 10 y mucho más se queda en la yarda 25 un pañuelo. Bueno, las cadenas es primero y diez. Parece que había un pañuelo. Vamos a ver qué indican los oficiales. No hay ningún pañuelo. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. Tiene presión el coreback Logra quitarse los defensivos Pero hay un pañuelo okay. Tercera oportunidad Siete yardas por avanzar Lance el pase ¡Sí! ¡Es completo! Touchdown ¡De Aragón. 84 es el que recibe. Loboye. Gran jugada de la ofensiva. Sale la jugada. Lanza el pase y es. Completo. Se le va de las manos. El marcador se empata. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Parece ser que es en contra de Panthers. a repetir la jugada el tiempo fuera pedido Actuales 6 puntos. Panthers 6 puntos. Fez Aragón. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Panthers. Lanza el pase y es completo. Eh, pero parece que logra avanzar muy poco yardaje. el tacleo parece que ...tuvo es innecesaria. Hay un pañuelo en el terreno de juego. oportunidad y 5 yardas por avanzar poco más de 5 yardas lanza el pase <risa> Incompleto pero parece que es bola suelta <risa> tercera oportunidad largo por avanzar un pañuelo en el terreno de juego de Panthers <tose> La Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de FES Aragón. Movimiento del número 14. La hace personal el coreback. Toma las bandas. Se queda cerca de tener el primer y diez. Segunda oportunidad y solo una yarda Menos de una yarda para tener el primero y diez Movimiento del número 14. Se lo dejan a su corredor Parece que en esta ocasión No, no pasó de la línea Vendrá, vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Tiene el primero y diez Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale el corredor. Muy buenos movimientos. Tiene el primer 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, se la dan al corredor. Número 22. En esta ocasión, los defensivos... Leyeron la jugada y lo taclean atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Lance el pase al número 89. Es completo, mueve las piernas. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos, esperemos que nos indican los oficiales. Parece que es en contra de Fez Aragón. Se va a repetir el segundo down. Ahora va a ser segundo y largo por avanzar. Venga, Se Salir la jugada. Tiene presión. Lanza el pase y es... Completo. La tercera oportunidad Es tercera y un poco más de 15 yardas Por avanzar Sale la jugada Lanza el pase el coreback es completo pero el defensivo Se quita el defensivo Mueve las piernas Recupera Algunas yardas la cuarta oportunidad y me parece que va a ser cuarta y siete. Cuarta y nueve por, por avanzar. Cuarta oportunidad y nueve yardas por avanzar. Lance el pase. No alcanza a atrapar el alboroto. Y llega a la zona de anotación. Touchdown, defensa ARAGÓN Viene el intento de conversión de dos puntos. Cori back ajustando su ofensiva lanza el pase y queda muy arriba aún así logran sumarle seis puntos a este encuentro tiene la patada de kickoff marcador actual 12 puntos Fes Aragón 6 puntos Panthers Fes Aragón le logró dar la vuelta a este encuentro partido que bueno, en la primera mitad 6-0 Primera oportunidad para el equipo de Panthers. Que viene buscando empatar el partido. Hace algunos movimientos. Pero la defensiva se taclea antes de que pudiera avanzar más yardas. Y la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Cerca de 9 yardas por avanzar. Pierde la doble. Parece que lo recupera Pez Aragón. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de PES. Después de recuperar su, su defensiva, recuperó el ovoide. Se la dan al corredor. Segunda oportunidad, me parece que son las unas 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan al corredor. Mueve las piernas. Consigo un par de yardas, pero parece que hay un pañuelo en el ¿De terreno de juego. Vamos ¿De ¿De ¿De dos. Venga, ah, pate tercera oportunidad 7 yardas por avanzar para el equipo de FES Aragón sale la jugada se la dan al corredor pero en esta ocasión se cierra la defensiva saclea atrás de la línea de golpeo cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase. Bien, Pase incompleto. Vendrá la ofensiva de Panthers. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase y es poco era, pase completo pero el defensivo logra meter las manos. Es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase y es completo. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. El lado derecho. Lanza el pase. Tiene al hombre. Por poco espacio Por poco interceptado. Vendrá. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. Los defensivos lo taclean. No permitió ningún avance. Gran serie defensiva. No sé que hay un jugador en el terreno de juego. Esperemos que se encuentre bien. Ya entre el equipo médico a revisarlo. Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. Parece que va a ser coreback. Parece que ya quitan la rodilla el coreback. Formación victoria. Con esa jugada damos por terminado este partido El marcador final Es de 12 puntos Pes Aragón 6 puntos Panthers Marcador Play Pro Gracias por sintonizarnos Okay.